Escribí estas palabras al Señor Aquí estoy Delante de ti Renueva mi vida Yo no quiero ser La misma de ayer Quiero nacer de nuevo Y yo le decía Señor Toda mi fe Solo en ti puedo creer Tú eres mi Dios Y yo gritaba Cristo Hoy yo clamo a ti Sálvame Huesos secos, recobre vida, aleluya. Dile al que está a tu lado sin temor, esta noche esos huesos secos recobran vida, recobran vida, recobran vida. Hoy los huesos secos se avivan por el poder de su nombre, aleluya, levanta tu alabanza al cielo. Yo quiero ser un vaso lleno de tu gloria, dile llena mi otra vez. Yo encontré, encontré la manera de provocar. Donde yo sentía que el desánimo me arropaba. Cosas suceder cuando un pueblo se pone a clamar, a adorar, a exaltar el nombre de Jesús. En esta noche quiero que abras tu boca y proclames ese nombre sobre todo nombre, ese nombre sobre todo nombre, nombre que trae restauración, nombre que trae sanidad, liberación. Oh, ese nombre. ¡Suscríbete de que sin ti no se puede vivir yo no sé si alguien aquí se ha encontrado al borde de la muerte si alguien aquí se ha encontrado con la muerte en el frente de frente diciéndole hasta aquí llegaste tú hasta aquí llegó tu vida hasta aquí llegaste tú hasta aquí llegó tu matrimonio hasta aquí llegó tu felicidad hasta aquí llegó tu trabajo hasta aquí llegaron tus finanzas Traba sin ti. Cuando decidí alejarme de ti, mas vino tu presencia una noche a mí y me dijo: hija mía, rinde a mí. Y yo de repente no quise escuchar y vino el Señor y me dijo: deja de dudar, yo te llamé, yo te escogí, eres mía, me perteneces. Por más que tú duraste de correr. Es que por más que tú quieras huir La presencia te acompaña Te persigue Poder de Dios fluye en este y rompe esta cadena se rompe rompe y rompe toda cadera de fornicación toda cadena de fornicación hoy se rompe en tu vida toda atadura en tu vida hoy se rompe y esa persona que te reduce Noche levanta tus manos y recibe el quebrantamiento de esta cadena que te ata. Que alguien levante su mano Solamente lo valientes Solamente lo valientes Porque créeme que lo que vamos a repetir En esta noche Si usted desea repetirlo Algo grande va a suceder Y diga conmigo Señor Haz conmigo Como tengas que hacer Como tengas que hacer Pero dígalo sinceramente lo que tengas que hacer Eso significa que lo que el Señor Tiene que remover, lo remueve Lo que el Señor tiene que romper, lo rompe Lo que el Señor tiene que quitar, lo quita Y lo que el Señor va a hacer es grande Es grande, es grande, es grande Es grande, es grande Sin ti no se puede vivir, fluye en mí. Una vez más, aquí. poder de Dios fluye, fluye en este lugar, amor. rompe cadena, trae libertad. Sé que sin ti no se puede vivir, fluye en mí. Te Dile, Señor, te necesito aquí. Gracias, Espíritu Santo.